Por supuesto, habrá cuestiones de, eh, por supuesto que habrá cuestiones de, de implementación a considerar en cada tipo de organización, aún en las públicas, ¿sí? porque hay distintas cuestiones de acuerdo a sus estructuras de gobierno y sus consideraciones, pero creo que esto de, de crear la carrera del investigador universitario es una cuestión este, relevante y que debemos seguirlo de cerca y también participar en su implementación en nuestras distintas este, universidades. Eh, lo otro que, que yo pongo a consideración es lo que, que dije ayer al final, que un poco lo resumimos, lo resumó, lo resumió Florencia, que dijo gracias Coneau, sí, porque a pesar de todo lo que protestamos y de que dijimos y me acuerdo en las reuniones del 2018 y que cómo vamos a hacer y qué pretende y que viví, o sea, todo eso que dijimos hoy. Atravesamos el proceso de acreditación, lo logramos, acreditamos nuestras carreras de contador público, y nos dio un gran empujón en el tema de investigación, porque ahí se puso blanco sobre negro, ¿sí? Ahí tuvimos que mostrar si teníamos o no teníamos investigación, y no, este, como diría mi abuela, basta de chachar, así porque nosotros investigamos, no, a ver, concretamente, voy investigar? No, no investigas porque no tenés esto, esto, esto y esto. Entonces, eso nos obligó a todos a salir a hacer lo que realmente teníamos que hacer y que nos veníamos haciendo un poco este, la gallina distraída, que creo que eso es algo que yo rescato de, toda la, de todas las exposiciones que se hicieron de las distintas universidades. Y lo otro que también rescato es este tema que hoy por hoy todos los, los que me conocen Saben que yo vengo del área de contabilidad financiera, soy del área de investigación tal vez más dura, porque soy de la línea de earnings Management y de la parte de mercado de capitales, y hoy por hoy me escuchan hablar de estas cosas y dirán, ¿qué le pasó a Carmen? Sí, bueno, porque se ríen algunos. Pero es cierto, o sea uno como investigador tiene que también tener la cabeza abierta a estas nuevas, a estas nuevas temáticas. No voy a negar que me costó un montón poder entender todo esto, porque era transitar todo un tema totalmente nuevo, eh, con terminología nueva y demás, pero bueno, para algunos investigador y realmente es un tema que hoy por hoy me parece súper interesante y que todos lo debemos este, tener presente. Más que nada a la hora de cuando por ahí tenemos que coordinar de nuestras distintas universidades la presentación de proyectos de investigación, y tal vez se, nos, se acercan los profesores y dicen, bueno, pero ¿y de qué puedo investigar? ¿Qué tema? Que la RT o que la norma tal, pensemos que en este tema de la información no financiera nos está abriendo un abanico de cuestiones que se pueden plantear en investigación y que también nos ha planteado el rol que juegan las universidades, este Oscar hoy, en su presentación inicial, el rol que juegan las universidades en las ODS, entonces todo esto creo que nos enriquece de cara a que cuando volvemos a la gestión y nos preguntan sobre qué investigar, tenemos como para darles un, un, un feedback y que puedan comenzar a, a hacer sus primeros pasos en, en investigación ¿sí? además que está, es un área que eh, hay mucha diversidad, Juan Pablo mejor que nadie lo sabe porque esa es su área de investigación de hace muchos años hay muchísima diversidad no es, no es tan eh, podríamos decir tan estructurado o tan rígido como puede ser el área de contabilidad financiera en la cual yo estoy, eh, he trabajado siempre sino donde uno puede aportar mucho más así que creo que que eso es algo que, no, que nos podemos llevar de, del encuentro. Si me permiten, ¿puedo, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. ¿Cómo, perdón? Sí, sí, adelante. Eh, me parece también importante el encuentro para generar sinergias entre las distintas universidades y tratar de pensar en programas de investigación que involucren el tema de contabilidad no financiera y trabajemos en forma armonizada, ya que estamos realmente en un momento de armonización y convergencia, tratar de capitalizar los esfuerzos de las distintas universidades en este tema. Yo creo, a mi entender, que sería muy importante... Bueno, perdón, de alguna manera lo que estás planteando, Ana, eh, tiene que ver con lo que siempre se generó a través de estos encuentros. O sea, en estos encuentros siempre se planteó esto de eh, generar sinergias y apoyo entre las universidades, y de hecho, eh, de ver cuáles son los temas en los que cada universidad es más fuerte o está trabajando, como para poder complementarnos, y realmente también, eh, siguiendo lo que planteó Carmen, creo que es un muy buen resumen de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es eso, y es lo que, eh, bueno, con algunos cambios, porque se introduce muy fuertemente el tema de hoy, del encuentro, se introduce para algunos porque para otros, como decías, bueno, para Juan Pablo no, y para muchos de los que están acá para, no. Para Ana María pero, tampoco. Para Ana María tampoco, pero para, para otros, eh, como yo, por ejemplo, uno ve la, la significatividad lo, y bueno, y que tenemos que entrar por ahí porque claramente es lo que está ocurriendo. Pero además, eh, me parece importante rescatar eh, esto de la necesidad de investigar en contabilidad, en impuestos, en auditoría, que de alguna manera puso en marcha Coneau, o impulsó Coneau, y a partir de la cual nosotros este, tuvimos esta, esta, esta fuerza para seguir, que la venimos llevando desde hace mucho tiempo, pero que nos ha ayudado a seguir y a poner en marcha otras cuestiones. Así que me parece que es muy, como siempre nos pasa, el encuentro rescata todo esto, rescata encontrarnos, rescata poner sobre la mesa lo que hacemos, lo que hace cada universidad, generar complementación, ver por dónde está cada uno, así que desde ese lugar, una vez más, el encuentro ha logrado ese objetivo, que me parece que es el que mantiene desde un principio. Así que muchas gracias. Sí, me, pare, me parece que lo, lo que plantea Silvina eh, eh, está muy bueno en el sentido de que el, uno habla de la contabilidad, pero esto implica de, eh, en un concepto amplio, porque toda la cuestión de lo que es hoy los impuestos verdes, como se los llama, es un, una nueva vertiente que eh, in, in, se incluye dentro de esto, porque, a ver, ¿cómo reconocemos a las empresas de triple impacto? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las incentivamos? O sea, y ahí empieza a jugar todo esto. Esta cuestión de lo que se llaman los impuestos verdes, donde se las puede reconocer o qué incentivos se les pueden dar. Entonces creo que también ahí todas las áreas que hacen a, a, a las ciencias económicas a partir de, de este fenómeno empresarial, por eso dije que la empresa es lo que a nosotros nos nutre en todo lo que es nuestro accionar, a partir de este fenómeno empresarial se abre todo un paraguas de cuestiones para ser analizadas. el área de contabilidad de gestión, los tableros de comando, que algo sí lo están, lo están incorporando pero ¿qué, qué vuelta hay que darle a esto en el tema de, de poderlos incorporar, qué pasa con el tema de, de, de los costos seguimos con el, midiendo los costos como toda la vida o estamos teniendo también en cuenta otras cuestiones e incorporando otras cuestiones, creo que eh, eh, el tema de, de, de, esta, de este tipo de empresas de triple impacto está abriendo todo un, un, un panorama nuevo eh, de, de investigación y de análisis que debemos tenerlos presentes. Por eso digo, cuando se acerca un docente para preguntar sobre qué puede investigar, creo que de, tenemos eh, elementos como para poderle sugerir, ¿no? María Luz también había levantado la mano. Sí. Eh, en mi caso, eh, siguiendo un poco con la propuesta de Ana María Berri de decir, bueno, organicemos redes entre universidades, nosotros en, en la UNL desde el año 2005 estamos trabajando con entidades de la economía social, en donde lógicamente no se las puede reconocer directamente como empresas de triple impacto, porque son otros tipos de organizaciones que van detrás del bien común pero que tienen un problema muy importante en cuanto a la información financiera y no financiera que presentan, que realmente es muy demandada porque hay que controlar los fines estatutarios y quienes integran estos tipos de asociaciones se preocupan por eso, es la falta de rigurosidad metodológica en el sentido de cómo uno puede validar los resultados que llega cuando está trabajando sobre, ese, sobre la contabilidad, tanto financiera como social, o, eh, eh, en este tipo de organizaciones, que la verdad que tiene un campo muy fértil para hacer aportes, en definitiva. Independientemente de lo que he encontrado en, en esta exposición de Juan Pablo y de Carmen, en el sentido de que esas... Empresas de triple impacto van quizás un poco más allá, o esa cuestión híbrida que presentaba Carmen en su momento, a lo mejor las dejamos del lado de entidades no lucrativas, pero que demuestran a través de sus estados contables que compiten con los mismos criterios de eficacia y eficiencia de las organizaciones lucrativas, porque tienen que sobrevivir y sus operaciones y sus negocios nos están realizando eh, con reglas de juego que van por un lado y con eh, metas que tienen que ir por el otro. Así que nosotros, eh, para que tengan una referencia, ya desde el año 2005 venimos trabajando en ver cómo compatibilizar metas, por decir de alguna manera, sociales que beneficien no solo la calidad eh, del servicio que prestan a los asociados y a la comunidad en general, y también cómo explicar eh, los resultados. En definitiva, que a veces no son los óptimos, porque sus negocios son diferentes, pero todo el mundo está esperando que sí, que sean los máximos. ¿Y Juan Pablo? Sí. Eh, bueno, un poco también haciendo el resumen de la jornada, primero, felicitaciones por la organización. La jornada siempre me parece un fantástico, una fantástica oportunidad para, para encontrarnos, para compartir. Obviamente que presencial es mejor que virtual. Pero bueno, virtual también tiene, permite que eh, de distintas localidades más lejos nos vamos a compartir también. Eh, ayer la jornada me pareció fantástica haber convocado al secretario político universitario eh, que nos cuente esto del de la carrera de investigador universitario, me parece que es un, es un cambio muy importante en, en los investigadores, como se mencionaba ayer, me parece que ahí eh, tenemos que aprovechar esta oportunidad, y nosotros que ya venimos trabajando en investigación, seguir obviamente, pero sobre todo motivar y fomentar a los más jóvenes a introducirse y empezar este camino, porque ahora está la herramienta motivadora, como decía ayer, es la zanahoria por delante que, que, que podemos involucrar a, a más jóvenes y más profesionales. Eh, y por otro lado, bueno en, la, en, en el tema de hoy, claramente en el último año, como mencionaba Carmen, estamos en un quiebre en lo que es la presentación de esta información. Hace años que, que, que se viene trabajando, luchando, bueno, con Ana Matías incluso desde, desde FAPSE también formamos parte de la, la Comisión de Balance Social, Responsabilidad Social y... y hace ya más de 10 años, <ríe> eh, y siempre decíamos que el tema de informar, que la información, que no es comparativa y demás, y, bueno, y por fin hoy tenemos, eh, por lo que todavía no salió, pero al principio saldría el año que viene, una perspectiva mucho más clara y, y que es totalmente disruptiva en el hecho de que no es una organización que se quiere imponer, sino que trata de de, de, de apoyarse en todo lo que es el trabajo que se vino haciendo y, y compartir con todas. Entonces me parece que eso es clave. Es un área muy importante en donde, como mencionábamos en las presentaciones, no es solo desde el punto de vista contable, sino que es desde el cambio de concepción de la gestión de las empresas, desde lo que están demandando los usuarios, desde lo que están demandando la, la comunidad, desde la importancia del cambio climático, eh, desde las de, de organizaciones que fomentan el cambio climático, entonces nuestro aporte a la sociedad al cambio climático como profesional también encuentra un papel importante en esta temática. Eh, lo que mencionaban de, de, de hacer redes, me parece estos encuentros son peñales para, para ver en qué estamos trabajando, quién está trabajando, Hacer me llamaba la atención y me alegraba, ver que un montón de universidades en sus programas, en sus proyectos de investigación, por lo menos mencionaban, iban tocando por parte vinculando con la parte de sostenibilidad, responsabilidad social y demás, que años atrás al, eran poquitas las universidades que, que trabajaban en esto. Eh, a modo de ejemplo, nosotros, lo que decía Carmen de la parte de impuestos y más, hoy el proyecto de investigación que, que yo formo parte, es la responsabilidad social y los impuestos vincula es decir, la parte... De, más dura por ahí de, de la parte impositiva y que incluso hay poca investigación, que se trató de hacer, bueno, incluir y trabajar sobre esto también. Eh, y paso un, un par de, de chivos, aprovecho. Eh, eh, tenemos desde hace unos años en esto de integrar y demás, en un, hemos fundado con un profesor eh, chileno y peruano, el Centro Latinoamericano de Docentes e Investigadores en Responsabilidad Social, que la idea es justamente... Buscar a todos aquellos investigadores y docentes que estén trabajando en el tema amplio de responsabilidad social, no solo de ciencia económica, sino amplio, de toda Latinoamérica, para armar estas redes de aporte de conocimiento, de generación de trabajo, de proyecto de investigación y, y que podamos todos aportar. Y por otro lado, eh, como aprovechando también que ayer mencionaban dentro de esta carrera docente, que también iba a haber, eh, en principio, un estímulo para. La formación en maestrías y doctorado, bueno, le comunico eh, que en la UNL se ha aprobado recientemente por Coñado, estamos abriendo la maestría en responsabilidad social eh, organizacional, que es totalmente online, que también apuntamos en público de toda Latinoamérica, y que aquellos investigadores jóvenes que tengan que se quieran formar en el tema, bueno, les invitamos a, a participar. La, la apertura es el, el próximo año, o sea, en el 2022 se iniciarían, ahora a partir del 1 de diciembre o sea, estarían abiertas las inscripciones. Entonces, aprovecho y pase el chivo. Muy bueno, Juan Pablo, muy bueno. Estaría bueno si en el chat ponés el nombre de, del centro y el de la maestría, para que quede. Bueno el centro ahora tenemos la página tenemos página web, pero ya estamos eh, ayornando, así que está colgada. Pero poco y después, en una semana, ya la tenemos habitual. Bien, bárbaro. Yo quería aprovechar también de, de los comentarios que estuvieron poniendo en el chat. Este, recibíamos los saludos de Hugo Macias, de Teresa, de Dominga Rodríguez, que son, bueno, como ustedes saben, ya. Años anteriores también nos han, han acompañado profesionales que, que no son de Argentina y se unen a este encuentro regional, este, que también suman ideas, suman aportes. Eh, a, muchos estuvieron también acompañándonos este año en la revista, así que queríamos agradecerles la participación, la colaboración. Este, y bueno, finalmente, si puedo hacer así también una reflexión que, que venía surgiendo a raíz de escuchar a Carmen, a Juan Pablo, a Ana todas las participaciones que fueron dando, creo que de alguna manera nos llama a la integralidad, ¿no? A decir, no es solo impuestos, sino que estos impuestos también forman parte, o sea, de cómo pensamos la organización, si la empresa está aislada o está en relación a un gobierno, que el gobierno también está acompañando estas iniciativas al y también en relación a un sector social, ¿no? entonces como el esfuerzo quizás de la universidad es también poder irnos vinculando e ir generando sinergia, hoy decían los consejos profesionales, ¿no? como este desafío también que abarca más de un área y, y que nos convoca de alguna manera, para que no sea solo algo visto de manera aislada, sino que es transversal, que abarca los costos, que abarca los impuestos, que abarca la auditoría, que abarca la contabilidad, y nos desafía sin duda enormemente. Así que bueno, de mi parte el pequeño comentario, agradecer muchísimo, eh, no sé si alguien más quiere, quiere realizar, y quizás ya si no hay otros comentarios vamos finalizando la, la, el encuentro. Bueno, entonces, eh, seguimos conectados por los medios de comunicación, les agradecemos muchísimo, eh, tomamos nota de aquellos que, que quizás tenían mal registrados el mail para poder mandar el material final, que, que queremos que esto no quede acá, queremos que se difunda, eh, y que podamos seguir trabajando y seguir generando redes. Muchísimas, muchísimas gracias. Ana, Ana sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar, por vernos, y por contactarnos y por todo lo que podemos generar de ahora en adelante, sabiendo que este tema crece en todos los temas y en todas las áreas, porque no solamente es lo social y medioambiental, como decía Juan Pablo, la parte de impuestos está relacionada directamente con el tema este, la rendición de cuentas también, el mercado de capitales también, la, eh, todo lo que tiene que ver con reputación también, hay un montón de temas que están íntimamente relacionados con esta cuestión, que cada vez está más y más integrada a la información, a la información que requiere toda organización para poder brindar realmente o comunicar de alguna manera ¿sí? qué es lo que está haciendo eh, a través de sus actividades. Así que me, parece, me pareció un encuentro fantástico, y eh, reitero el tema, eh, me gustaría y estaría interesada que a través del Instituto de Investigación, que nos representa a nosotros en Económicas tuviéramos la posibilidad de contactarnos. Y desde ya, Ana María. Esa es la idea. Perfecto, gracias. Muchas gracias a todos. Acá preguntan eh, si las grabaciones van a estar disponibles. La idea es desgrabarlas y poder socializar el documento entre todos los que tenemos inscrito. Pero vamos a ver también de generar más, más material y también lo vamos a estar compartiendo en los mails vamos a avisar en qué plataformas van a estar disponibles. Bien. Muchas gracias a todos, como siempre, una alegría verlos, y a ver si el año que viene nos vemos presencialmente, ¿sí? ojalá que, que así sea. Gracias Carmen por todo, por tu paciencia. No, estuvo todo muy bien, salió todo muy bien. Nos, seguimos gracias. en contacto, ¿sí? Por supuesto, muchas gracias Carmen. Chao, chao.